Conozco una mujer que es capaz de dejar prendidos sus besos. No importa si son de piquito o en la mejilla. Se quedan prendidos en la piel y no se borran del todo. Que si dejas que te mire a los ojos, te muestra un universo desconocido. Pero te toma de la mano para que no te pierdas en lo prohibido. conozco una mujer que sin habérselo pedido se aparece y no toca la puerta diría a mi madre le pasa lo barrido para subir sus pies descalzos al mueble preguntar qué tal te ha ido y después envolverte en esa sonrisilla con la que no enseñan los dientes conozco una mujer que tiene esa manera tan particular de poner atención a lo que digo si no se acaricia el cabello es porque tiene ocupados los dedos con sus labios O juega con los míos Que es aún mejor Conozco una mujer Que a pesar de que le he dicho que la quiero de muchas formas Sigue dudando de mi amor invertido De este mismo amor que quiero esconder de los vecinos Pero que me delata con el ruido de sus latidos de este mismo amor que me guardo en el pecho pero se me escapa con el alma cuando ella se despide contándome un secreto al oído conozco una mujer que pasada las 8 va de regreso a su casa y me avisa cuando llega ella no lo sabe pero hasta la pantalla del móvil le sonrío y confieso no me pone triste su partida porque sigo soñando que duerme conmigo